Un, dos, y, un, dos, tres, y En el capítulo anterior les compartimos todos esos tips para que tu vehículo se encuentre cada vez más seguro Así que míralo, aquí te dejamos la pestañita aquí arriba Pero en el capítulo de hoy salimos a la ruta, dejamos la camperización a un lado Todavía nos hacen falta colocarle otras cositas más para poder hacer viajes más largos Y decidimos agarrar la carretera y nos fuimos para una ciudad espectacular hermosísima, así que quédate entérate como una ciudad es súper anglófona dentro de Montreal rueda biotape. Santa Anne de Bellevue, Quebec, Canadá. Pueblo bien chévere a 30 kilómetros de Montreal, se llama Santa Anne de Bellevue Es un pueblo muy viejito, viejito, pero muy chévere, con muchas cositas que le vamos a mostrar Además, que es el lugar ideal y le vamos a mostrar dónde, no sabemos si está abierto, pero Dónde se comen las mejores y gigantes alitas de pollo Bueno, ya está dentro de Montreal Claro, está dentro de la isla como tal. Solamente es otro pueblito que está dentro de la isla. Okay. Muy muy bonito. Y vamos a hacer un paseíto con las patinetas. Y como le dijimos en el video pasado, tenemos sponsor. a lo latino y dejamos la ciudad de Montreal para venirnos a su extremo oeste en Santan de Berlín dejamos de construir y ponerle tanta cosa a nuestro vehículo porque ustedes saben nos vamos de Overland así que dejamos todo esto para venirnos de paseo, quédate con nosotros, suscríbete al canal es gratis y te enterarás de todo lo que estamos haciendo en este Jeep que compramos Llegamos a este pueblito bien bonito, fantástico. Y este video es gracias a la compañía que ha creído en nosotros, GoTrack. Así que las trajimos, las tenemos aquí. Vean lo fácil que es. Súper práctica. Pudimos meter dos scooters dentro de ellas. Entonces, tenemos la modelo Apex que fue la que nos enviaron. Miren lo fácil que es. Se pliega súper chévere. Hundes aquí. Solamente lo que tienes que hacer es hundir aquí. Y lista para salir, tienes su patica la colocas y ahí está y si eso no es todo tenemos esta otra opción, venga para que vean esta, esta es la que más me gusta esta es la modelo G4, con esta podemos rodar 22-24 kilómetros por hora con este modelo podemos viajar hasta 32 kilómetros por hora pero las dos podemos recorrer hasta unos 15 a 18 kilómetros de autonomía lo chévere de estas es que solamente abrimos aquí tiene su, bro, su broche aquí y listo la encendemos y listo así que gracias a GoTrak que ha creído en nosotros Y aquí estamos enfrente de este restaurante súper recomendado si te gusta probar alitas de pollo. No solo venden alitas, pero eso sí les digo, las mejores, mejores en la isla de Montreal tienen que venir aquí, definitivamente. Con las salsas súper ricas y también una cazuela de mariscos al estilo irlandesa con cervezas, o sea, una cosa deliciosa la comida Porque es irlandés. Claro. Claro, y no son alitas de pollo, siempre decimos que es heterodáctilo porque son grandísimas. Sí, son grandes. A finales del siglo XIX las costas de Sant'Anne fueron buscadas principalmente por la burguesía de habla inglesa de Montreal, que la convirtió en un lugar especial de vacaciones. En esto, Santa Anne sigue el movimiento que afecta a todo el oeste de la isla, convirtiéndola en clubes náuticos, ideal de actividades de verano en aquella época. Más reciente, a principios del siglo XX, los enormes campos de McDonald College y John Abbott College cambiaron la dinámica social urbana del pueblo, convirtiéndola en la ciudad más pequeña con la tasa más alta de estudiantes anglófonos y muchos de ellos son estudiantes internacionales. Yo Claude. Je coupe Je Claude. The blue. En este pueblo de saint Bellevue hay una sede de la Universidad de McGill y nos podemos dar cuenta que es fantástico porque vemos las residencias estudiantiles y también podemos ver la zona universitaria y déjame decirte, esto es un pueblo chiquito al interior de Montreal, casi ya para salir a Montreal, estamos en la puntica, en el borde y se aprovecha tanto esta zona porque tiene muchas cosas Ligadas a las universidades por acá O sea, tienen muchos estudios que se hacen en esta zona Se revaloriza, vienen muchos estudiantes también Muchos estudiantes internacionales Y esto se está convirtiendo cada vez más en una zona también turística el hambre en sí, nuestra cosa no así que trajimos nuestras cositas de picnic por aquí tenemos las verduritas fruticas nuestros sándwiches de azúcar aguacate espectacular no, una delicia y bueno vinimos aquí a su este pueblito santa de belviv es la calle Santan, hay muchos restaurantes mucho que ver por ahí caminar por aquí está la gente disfrutando del día espectacular y al frente tenemos una vista divina con veleros que pasan, agüita, en fin, está maravilloso. Así que si estás en Montreal o cerquita vienes de turismo, este es un lugar para visitar. Bueno, esto es una pequeñita historia que nos ha estado sucediendo, ya esta es la segunda vez cuando tenemos un paseo y nos vamos y llegamos a un punto para cargar el auto y es que las personas de mala intención que tienen vehículos eléctricos se paran pero no ponen a cargar el, el auto Marley mala cosa porque eso no se debe hacer, la multa mm. según vimos es 173 dólares 173 ahorrarse no sé, 2 ¿Dos dólares 2 dólares que cuesta o sea, cargar, dos dólares que cuesta cargar sí. o sea y no aparte tiene sentido. los que sí necesitamos cargar y estamos buscando y dice disponible entonces no podemos hacerlo no. y aquí estamos con el carro atravesado dice que porque las personas ah. que están ahí se bajaron un momentito un momentito, ojo que quede claro porque estas dos veces que nos ha sucedido no son latinos. <risa> para que no venga persona que... Ah, seguramente es uno de No. Pero no, no son canadienses. Pero tampoco son canadienses de cepa canadiense canadiense Canadienses de Canadá. De cepa así nacidito. Somos canadienses, pero... Reencauchados. <risa> sí. <risa> pero Algo no. Así. Sí, pero entonces este, no, no hay respeto sí. para esta nueva onda, para esta nueva cultura. Tienes un carro eléctrico, disfrútalo, pero también disfruta el espacio de los demás, porque con la aplicación venimos, queremos cargar Creo y no podemos. Vienen, ¿no? Ajá, ahí viene. Bueno, muy amablemente llegó la persona. No, que ya me voy, que ya me voy. Ajá, fue rapidito, que era algo rapidito, pero bueno, imagínate. <risa> Con estos helados, miren qué cosa Terminamos más... Terminamos siempre con heladito. Es que ¿Sí? yo te he dicho, paseo que no termine en helado no es paseo, ¿verdad? Vea, diga, dime tú. Ajá, viste, no, como yo dicen. El <risa> ellos pequeño, saben. Miren. El pequeño, ese de qué es? De vainilla. Vainilla y este es, mira, un mango. Nunca como estos helados, pero sabe bastante, sabe, sabe bastante. Pero bueno, con estos heladitos... Chocala porque terminamos el episodio del día de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Suscríbanse. Ah, exacto. exacto. Suscríbanse aquí en el canal para que estén enterados de los próximos videos. Estamos terminando ya el jeep, preparándolo. Faltan unos pequeños detalles que lo van a ver en el próximo episodio. Y muy pronto, a la ruta. Chao. Exacto. Bye. Bye.